Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en un lugar lejano, montañoso y tranquilo, cayó del cielo una esfera gigante. Esa era de color rosa y brillaba como una estrella. Nadie sabe exactamente dónde vino, pero muchos decían que era un regalo a los dioses. Esta piedra preciosa tenía una peculiaridad. A pesar de su textura brillante y perfecta, no reflejaba ningún ser vivo. Decían que el que a reflejar en esta gema, Sería considerado un enviado de los dioses y con un poder y sangre impresionante. Construyeron un monumento para esto y venía mucha gente para buscar el poder divino. Pasaron mil años y esto nunca sucedió. Una noche alguien intentó robar la piedra. Esto desató la furia de los dioses y ocurrió un diluvio. Todas las personas aparecieron sin dejar rastro. El agua se tintó de rosa y se volvió muy tranquila. Empezaron a salir pétalas de color magenta. Y nadie sabe de dónde vienen. Poco a poco dejaba venir gente, ya que tenían miedo. Poco a poco desaparecían. Y todo el que se atrevía a venir no regresaba. Um... Thank <sweak> you. Thank you.